<SILENCIO> Chicos y chicas, estamos en un nuevo video más para el canal de Brian Danicho y os traigo una nueva partida. De 31 kills que se ha hecho este hombre, JZM es un maldito crack, 31 kills con la sensibilidad exponencial, les voy a traer hoy la sensibilidad exponencial de este hombre, de hecho la estoy la voy a probar, de hecho cuando termine el vídeo la tengo ya cargada a la pantalla de Fortnite eh, para probarla porque aparenta bastante bien, la he visto un poco por encima del vídeo ya que tuve un error al grabarlo y, y tengo que volver a repetir, pero bueno. Eh, de verdad, parece bastante tocha, da todas las palas, como están viendo, y es brutal, ¿vale? Eh, ahora vamos a ver que en construcción y en edición también va bien, no sé. Eh, ustedes saben, ya creo yo que ya lo saben, el lineal, ¿vale? Va más fluido. Editas mejor, construyes mejor, entre comillas. Pero va más fluido. Pero la, al disparar con la escopeta, eh, a ver, a mí me gusta, personalmente, me gusta más la lineal. Porque me gusta más jugar todo fluido, pero exponencial es como que juegas para algo, ¿vale? Solamente para algo, que es en este caso la precisión. No te fijas tanto en construcción y en edición. ¿Por qué traigo entonces exponencial? Mucha gente me estaba pidiendo que traiga ya la exponencial porque he subido cuatro vídeos seguidos de lineal ya que mi canal se trata de trucos y eh, tutoriales de videojuegos, ¿vale? Y normalmente solo traer sensibilidad de Fortnite, de que gusta tanto, está teniendo un apoyo brutal en el canal y de verdad estamos creciendo muchísimo, ya somos 3.300 suscriptores, cuando empecé a subir esto de sensibilidades éramos 3.000 y de verdad ya 300 suscriptores en un mes son bastantes para mí, ¿vale? Y en serio, muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo y ustedes saben que siempre... Saludo a un suscriptor y nuestro último suscriptor fue Tony Ruiz 668 y llega chicos, así que muchísimas gracias Tony Ruiz por la suscripción y me gustaría saludar a más personas, pero bueno, eh, de momento voy a saludar a uno, vale por vídeo. A lo mejor en el próximo vídeo mmm, voy a voy a saludar a varios, a cinco incluso, a cinco y, y también quien deje un comentario también lo saludaré seguro. Vale, eh, ahí, bueno, está haciéndose si no sé, una partida brutal, ya lleva 8 kills, si no me equivoco, no lo veo bien Son 6 kills, 6 o 7, no, 6 o 8 kills lleva Creo que son 6, vale, es que no lo veo muy bien, está muy pequeñita la pantalla Vale, ahí mata al otro y ya lleva 7 kills, vale, afirmativo, era 6 kills Vale, la skin de este hombre está muy guapa, está, me encanta, es que de verdad, quiero una skin muy, muy tryhard como la de este hombre yo es que mi skin no me gusta demasiado. Ojo, madre mía, ahí tiene a tres tíos, eh. Con minigun y todo. Se los carga, se los va a cargar. Vamos, todos. Mira, cabeza, cabeza, hecho, hecho. Venga, y a tu casa, loco. Todos a la cabeza. Y se pone a, a tocar el sartén. Se lo merece, chaval. Se lo merece. Se acaba de sacar una brutal. Ahí veis que la construcción va brutal. Bueno, ahí le han tocado un bot. Porque no sé ni, ni se movía. Y ojo, aquí se carga las cuatro. La vale, a partir de aquí no he visto nada más. Aquí ya no he visto nada más, vale, madre mía, le acaba de dar todos a la cabeza. Brutal. Pumba, a la cabeza, es que. Es que tío, este hombre de verdad. 15 kills. Tiene una precisión increíble. Aquí veis la importancia que es tener una muy buena precisión. La construcción y edición es muy importante, pero la precisión que es lo que mata importa mucho más. De verdad, lo de coger la altura y eso, ¿de qué te vale si no sabes disparar después? Eh, y madre mía, es que con su fusil tambor ya lo tiene ganado, eh. Está muy roto, pero muy, muy roto. Ahí le dita ahí, por si le venía, pero no. Y lo mata en el aire, ya lleva 17 kills. Madre. Pero por favor, para, pararlo, pararlo. No para, eh, no para de matar. Vale. Y va a rusar más gente, obviamente. Yo si tuviera 17 kills también lo haría, porque estaría muy histérico para matar a la gente. Y hacerme mi récord de kills, que actualmente son 26 kills. Mi récord, ¿vale? 26 kills en solitario, 24 en dúo y 22 en squad, creo que fue, no lo no recuerdo Mi squad se ha hecho 38 kills, ¿vale? El récord de mi squad, o sea, de los cuatro juntos, son 38 kills. Si no me equivoco, 40 kills, no me acuerdo. Y son bastantes, la verdad, no son poquitas. Eh. Ustedes se piensan, sí, son entre cuatro, pero es que, a ver, con la gente que juego, no... Tampoco somos muy, muy, muy, muy buenos para hacer nomás de 40 kills. Y chicos, por cierto, hablando de mis amigos, eh, estamos en un clan nuevo, ¿vale? Nuestro, eh, nuestro clan se llama Rice. Eh, de verdad, promete demasiado nuestro clan si fichamos a gente Así que quien esté interesado, abajo en los comentarios Quien quiera apuntarse a nuestro clan Os lo invito totalmente Voy a volver a repetir esto cuando saque la sensibilidad de este chico eh, Y en serio, de verdad, promete muchísimo Si ustedes sois bastante buenos jugando al Fortnite Y queréis buscar un clan que no tenéis Aquí está nuestro clan, chicos Que aceptamos a personas como nosotros, ¿vale? Nosotros somos... Gente casual, no somos tampoco muy buenos Pero de verdad, si hay alguien que juega Como este chico de aquí De verdad, lo hacemos líder <ríe> Y bueno eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Y le iba a decir algo No me acuerdo, vale, sí, ya me acuerdo Este chico rota las escaleras como, como este ahora mismo, ¿vale? Y muy poca gente le veo Haciendo eso, de rotar las escaleras Para bajar, mucha gente Lo que, lo que veo yo y lo que hago es hacer noventas para atrás, pero... No sé, este... Rota las escaleras, directamente Vale, me estoy poniendo nerviosa al hablar, tío ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad, ¿por qué me pasa esto? Antes no me pasaba Bueno, no pasa nada Intentaré calmarme un poquito para comentar mejor El vídeo que ya lleva el chico 22 kills Y ahí está el último que le quedaba Y lo mata, madre mía, casi se lleva el fracaso Coge el loot y bueno, no sé cuántas personas le quedan, no lo veo porque está lo de mi webcam. Y bueno chicos, dar un like y suscribiros de verdad, sería muchísimo, pero muchísimo. Ahora sí. Vale, ahí veis que la construcción es bastante buena. O sea, no, no os podéis... ¿Con qué edita? Vale. Edita con el B. El B no sé qué botón era, creo que era el cuadrado. Pues no me acuerdo con qué editaba, si era el cuadrado o qué. Vale. Edita ahí. Y... Ah, pues no edito, no edito. Yo pensaba que iba a editar. Le coge la altura, a ver. Le ha dado 30, tío. Qué coraje me da lo de las escopetas cuando quita 30, 20 y 10. Es que me da muchísimo asco. Mis escopetas. Yo cuando veo estos vídeos siempre suelen sacar 200 a la cabeza. Y yo digo. ¿Y por qué a mí me quita 20 solo, tío? No entiendo. Y le doy bien, bien. Con la mira bien a la cabeza, le quito 20. Con la escopeta, da igual cual sea, tío. Da igual. Con la corredera grita, un asco increíble. La corredera grita, mucho asco y la, y la táctica también. Da muchísimo asco con la escopeta grises. Vale. Eh, tiene un loot impresionante, la verdad. Tiene muy buen loot. O sea, yo con ese loot creo que podría ganar una partida. Lo que yo con las aventosas, eh, literalmente no sé utilizarlo muy bien, ¿vale? Y lo, y lo saco muchísimo. Pero bueno. Eh, este hombre, ahora que se, que se está ahí como rayando un poco, no sabe qué hacer Le coge de arriba No lo ve, tiene 24 kills Coge ese 4, ¿qué hace? ¿qué hace? Madre mía, qué caramelo Bueno, una, una kill totalmente regalada Y, ojo, le viene otro, ¿eh? Le viene otro Se va a curar Ahí me hubieran dado francaso ¿De dónde? Pues del aire, sí, porque tengo mucha mala suerte y ojo ahí, lo mata y casi... Chicos, eh, estoy haciendo todos los días o casi todos los días directos, ¿vale? De Fortnite y casi nadie se une. De verdad, uniros eh, a mis directos. Eh, nos lo pasamos muy bien. Madre mía, qué suerte, le ha tocado un pescado de esos, tío. De verdad, nos lo pasamos muy bien en los directos. Los que no se unen mucha gente, nos lo pasaríamos muchísimo mejor. Es que de verdad, en mis directos tengo tres espectadores como máximo. Y de verdad, eh, no me da ganas de subir directos cuando veo solo tres personas. Si hubieran 10 personas, ya con 10 personas me valdría muchísimo. Y ojo ahí, vale. Yo en ese caso, en vez de haber construido, lo hubiera disparado porque estaba un toque, si no me equivoco. Ojo, el, el enemigo, ¿veis? La construcción que tiene es bastante rápida. Y es exponencial, vale, va como muy fluido y es exponencial. Así que después reaccionaremos a la sensibilidad de este chico. Porque de verdad, tengo muchísimas gracias, eh, ganas de probarlo. Porque, como veis, no falla ni una bala, ¿vale? Ni una. Es de Xbox, ¿vale? A lo mejor no tiene nada que ver, pero al ser de Xbox y yo de Play, no lo sé. Juega en PC si no me equivoco, porque creo que en Xbox no va tan fluido. No sé, pero va. A... Estoy viendo el ping y creo que va a 5 de ping. Madre mía. 5 de ping, en mi vida he ido 5 de ping. Lo mata. Y ya lleva 28 kills. Creo que le, le faltan 3 nada más. Mata al otro, le faltan dos Y chicos, las cosas se ponen muy serias Ya le quedan dos Va a matarlo ya 80 Bastante... Bueno, esas copedazos Y lo mata, le queda uno solo Le queda uno Ahora para que... No sé si ha ganado la partida, no No he visto si le ganó la partida, no A lo mejor queda otro y lo mató Pero con... son 31 kills, aún no, Así, ¿eh? Creo que le queda uno solo, creo Es que no lo veo con mi weapon. Bueno 31 kills, chaval, 31 kills, es que es una maldita durada A ver, que World Record está en 60 y pico, pero que lo hizo Mongrel, vale, gente de PC Pero de mando, que se haga 60 kills, no lo sé Y le queda solo ese, si no me equivoco, y lo va a matar, lo va a matar Lo mata, chicos, ha ganado la partida con 31 kills Y ahora sí que sí, vamos a enseñar la sensibilidad